vamos a poner para grabar por las dudas para después, ahí está, dice que ahí se escucha. Bueno, entonces volvemos a, a comentar lo que dijimos al principio, eh, de cómo estamos eh, interconectados entre, entre todos y, y qué, qué importante que es eh, poder entender eso, que siempre estuvo más allá del COVID y que eh, es importante que también estemos informados para, para poder eh, eh, hacer valer nuestros derechos y también para que el Estado tome el, el, el rol que que es de, de cuidar a las personas y, y, y también el rol que tomamos la comunidad para, para, para, para ayudar al otro, al que tenemos al lado y, y con lo que tengamos al alcance. Así que bueno, nosotros intentamos desde nuestro lugar eh, poder transmitir esta información, que es muy interesante, eh, que vos ahí en España estabas leyendo, espero que ahora se pueda escuchar. Y, y bueno, eh, va de nuevo. Uh, ahora quiero a, a ver si se me oye a mí también, porque si no se me oye a mí, no voy ¿Alguien que esté leyendo puede decir si se oye? Alguien que esté escuchando, quiere decir. <coughs> hola, hola, ¿se me escucha? Tengo entendido que ya confirmaron que sí, pero bueno, vamos a esperar por las dudas una vez más. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, dale. Sí, eh, vale, vale. Pero pues entonces, ahora paso a, a la lectura, a la lectura del de lo que tenía preparado aquí. Compartir pantalla. Compartir. Vale. Bueno, a ver, voy a empezar por el lo que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha hecho público, más que nada por el, por una alarma que había surgido diciendo que serían atendidas aquellas personas que, que fueran como más probables que tengan sobrevivan y que, y que sean útiles para la sociedad o algo así, me quedé como... De piedra, ¿no? Bueno, el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad, el CERMI, y las representantes de personas mayores, el, el CEOMA y el UDP, exigen que las personas con discapacidad y mayores no sean discriminadas en el acceso a la atención y a tratamientos en unidades de cuidados intensivos durante la pandemia del COVID-19. En este sentido, las tres entidades exhortan a las sociedades científicas a revisar sus protocolos y manuales para, desest... para... cualquier atisbo de desigualdad y para que resulten absolutamente sub... eh... respetuosos con el marco de derechos humanos que rige en España. Porque no se puede descartar a nadie por razón de edad o de discapacidad de determinados tratamientos, ya que todas las vidas merecen el mismo respeto y tienen el mismo valor. Eso muy poca gente lo hace, lo entiende y, y, y, lo, y lo aprende. Ceoma UDP recuerdan que los protocolos de las sociedades científicas no son textos legales de obligado cumplimiento. Máxime, cuando se trata de procedimientos discriminatorios. Toda la actuación de las instituciones y profesionales sanitarios en cualquier situación debe estar presidida por los mandatos imperativos de tratar desigualmente y de actuar sin prejuicios y sercos que se considera diferente y, por tanto, de menor valor no es por tanto, eso es supuestamente, cuya salud o cuya vida es sacrific eh, sacrificable por, no ser, por ser menos prioritaria, afirman estas organizaciones. Asimismo, CERMI, CEOMA y UDP reclaman a todas las administraciones que, lejos de descartar a personas por razón de edad, todos los esfuerzos se centren en proveer al sistema sanitario de los recursos necesarios para hacer frente al coronavirus, tanto de matrimonio como humanos. También hacen un llamamiento para que los centros residenciales de personas mayores y de personas con discapacidad cuenten con todos los recursos necesarios para luchar contra esta pandemia, haciendo, además, todo lo posible para asegurar la salud de las personas trabajadoras en estos entornos aquí está el tema de las personas cuidadoras que dependemos de ellas por otra parte solicitan el mantenimiento de atención social de dependencia en esta crisis no podemos dejar a nadie atrás y daría siempre a las personas que afrontan esta pandemia en condiciones de mayor vulnerabilidad, COEM, CEOMA y CERMI. Por último, destacan que el Real Decreto Ley 10-20 de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. Recoge que los trabajadores de los colectivos de mayores y personas con discapacidad puedan seguir manteniendo sus apoyos externos y a domicilio. Esto es muy interesante, porque en esto último queda claro, porque ahora se ha hecho estos días de... de, de tenemos nueve días hasta llegar a Semana Santa, donde el gobierno ha dicho que hay cierre total de todas, las, de todas las empresas que no sean de necesidades básicas, o sea, alimentación, farmacias y sanidad. Y en este caso están incluidas las personas cuidadoras del colectivo, con, de personas mayores y, de, y con discapacidad. Eh, antes de leer la segunda, eh, podemos continuar un ratito. Sí, eh, bueno, eh, ¿qué más quería, eh, queríamos compartir? Es importante lo que contabas del CERMI, y sí, uno a veces piensa de que, de que no tendría que aclarar ciertas cosas, ¿no es cierto? Porque eh, a veces eso me pregunto, ¿es necesario aclarar que no hay que dejar de lado a una persona mayor o a una persona con discapacidad? No, eso me, me hace... Como un poco... ¿Qué pensás vos de eso? Eh, ¿qué, ¿Qué pienso de lo, de lo que de lo que dicen los titulares o, o cuál debe ser la realidad? Porque claro, eh, no. yo, yo entiendo que puede ser que sea un epígrafe un poco así, un poco borroso, pero lo que quiera decir es que quien quien llega muy enfermo en, es, en estado extremo, no se le va a atender, o sea, va a tener prioridad a otra persona que sea más curable. ¿Vale? Sí. Pero como ha habido, como es, es esto que acabo de definir y ahora lo entendí, lo, lo ente... oficial en televisión, no nos había llegado así antes. Parecía, parecía decir, y esa era la alarma social, decir, ah, si tú eres un inútil... Supuestamente, porque lo dice el no sé qué gobierno o, o, o el que te discrimina, te dice no, tú eres un cojo de mierda que está es, estás viviendo de la seguridad social, pues tiene prioridad ese que es guapo, alto, sano y va va a ir a picar en la cantera y a bajar a la mina mejor que tú. Eso eso es la el, el, el, el alarma que había. Y, y creo que no, que no, que, que no debe ser así. Y lo que lo que puede ser es que te digan eso. Oiga, usted cuántos días lleva ya con, con fiebre. Usted tiene bloqueados los, los aldeolos de sus pulmones y va, va a entrar en colapso dentro de poco. En cambio aquí tenemos un señor que, que empieza a tener fiebre y, y lo podemos atender y curar. Eso pero claro, eso da miedo también, la verdad. Yo no me quería, no me quisiera encontrar en esa situación. no Claro, sí, sí, sí. Eh, sí. Bueno, eh, comparto un poco lo que lo, del, lo de la Organización Mundial de la Salud para ver si, si podemos destrabar un poco esto que, estábamos, que estamos hablando. A ver si... Esto, esto decían así. Nati, ah, vale. Estás empezando, a, a, a, vale, con la pata. Porque antes, ahora no se te veía a ti, ¿eh? Pero, no, ah, bueno. Dice, consideraciones relativas a la discapacidad durante el brote del COVID-19. Es de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y dice, la discapacidad en las Américas, estamos hablando de esta parte, digamos, del logo, ¿no? Del 2 al 15% de la población. De 30 y, 33 35 países ratifican la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad Argentina, en el año 2008, eh, a través de la ley 26.378 firma esta Convención Internacional y se adhiere como Estado parte, y en el año 2014 nosotros le damos jerarquía constitucional, o sea que desde el año 2014, recién hace seis años, que Argentina tiene eh, eh, rango constitucional la Convención Internacional. ¿Qué dice? En el artículo 11, que las situaciones de riesgo y emergencia humanitaria, todas las medidas necesarias para garantizar la protección y la seguridad de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo. Y en el artículo 25, que es el artículo de la salud, dice el derecho al disfrute de más alto nivel posible en la salud y la discriminación. Pasa que los hospitales, según lo que yo hablé con compañeros que han ido y demás, están preparados para personas que no tienen discapacidad en esta situación de emergencia. Te encontrás con eh, espacios reducidos, te encontrás con que no hay eh, atención, eh, bueno, las mismas barreras que hubo siempre pero como exacerbadas. Los escritorios altos, entonces la, las chicas que atienden no se pueden acercar por una cuestión lógica de prevenir su salud, eh, a las personas que van en silla de ruedas, las personas que están en silla de ruedas tienen que estar a un metro del escritorio, y no, no, no pueden hablar con la persona que está atendiendo porque no la ven, entonces bueno, eh, son todas situaciones que hay que a futuro pensar cómo, cómo bajamos esos escritorios y cómo hacemos que, que, que, que, que esto mejore, porque si no... Eh, bueno. Discapacidad y la respuesta sobre el COVID-19, dice que hay una creciente preocupación evidentemente por nosotros, las personas con discapacidad, y bueno, se lanzan recomendaciones para, eh, para que todo esto, digamos, sea mejorado de aquí al futuro. Las personas con discapacidad pueden correr mayor riesgo, eso es importante también saberlo, ¿por qué? Porque tenemos obstáculos para acceder a la información pública, obstáculos para emplear algunas medidas básicas de higiene, como el lavado de manos, eh, porque hay lugares en donde no, no hay agua, donde no hay, bueno, que no solamente a las personas con discapacidad nos limita, ¿no? Dificultades para mantener este distanciamiento social, que es lo que hablábamos, eh, porque hay diferentes discapacidades que, que, que generan, que las que los chicos la, los niños que tienen autismo y demás, eh, que tienen dificultades para mantener ese aislamiento, y hay que tomar medidas respecto a eso. Eh, y la necesidad de tocar cosas para obtener información del entorno, eh, o para apoyarse físicamente, cuando vamos a un lugar tenemos que tocar, o sea, tenemos que, que, que agarrarnos de las cosas, y bueno, eh, ¿Cómo hacemos eh, qué asistencia y qué apoyo tenemos con respecto a esto? Uh -huh. Y bueno, y después también eh, el riesgo mayor de presentar casos más graves, eh, como la función respiratoria, la del sistema inmunitario y las cardiopatías por diabetes. Yeah. Todo esto genera un obstáculo para el acceso en la atención a la salud. Esto, ¿cómo se puede cambiar? ¿Cómo se puede mejorar? A través que los interesados directos, o sea, las personas, con discapacidad tomemos ciertas medidas sencillas de protección. Uh -huh. ¿Hacia dónde se dirige todo este documento? Hacia las personas con discapacidad que están en sus casas y que es necesario que sepan ciertas cuestiones para poder, eh, ya, ya repito, para poder eh, exigir el cumplimiento de sus derechos, pero también para poder preservarse y cuidarse a sí mismos. Si no es necesario podemos hablar con los chicos, eh, para que se queden en casa y entiendan que se están cuidando, mejor. Porque eh, a veces salir implica, eh, ya te digo, tocar cosas, agarrar cosas, que estarían poniendo en doble riesgo a la vida. Entonces, eh, ir buscándole las familias y las personas con discapacidad, y los eh, organismos del Estado, los organismos de salud, como dice acá, la comunidad entera, eh, diferentes formas de sobrellevar esta situación. Eh, la información dirigida a las personas con discapacidad dice que hay que reducir el posible, eh, la posible exposición, intentar no salir de casa, poner en marcha un plan que asegure la continuidad de la atención y el apoyo, o sea, hablar con los profesionales que nos venían llevando a cabo nuestras terapias y ver de qué manera entre todos podemos eh, solucionarlo, incluso también con las obras sociales, los profesionales tendrán que hablarlo. Preparar a los integrantes del hogar por si alguien contrae el, el, el virus, saber de que hay que mantener esa distancia, de que no hay que compartir vasos, que no hay que compartir cubiertos y demás y bueno, y también cuidar la salud mental y física de los integrantes del hogar y los cuidadores. Para eso sí es importante que haya dispositivos de acompañamiento comunitarios, que pueden ser tranquilamente eh, personas voluntarias que estén eh, eh, conociendo la situación de necesidad de esas personas, y muchos de esos son los vecinos que tenemos en la cuadra, que saben que nosotros estamos, que saben que nosotros podemos llegar a necesitar, y que por ahí no cuesta nada ofrecer esa ayuda, al contrario. Bueno, los gobiernos asegurarse que toda la información de la salud pública y la comunicación sea accesible, que se tomen medidas dirigidas a las personas con discapacidad, y para sus redes de apoyo, y que se tomen medidas dirigidas a los prestadores de servicios para personas con discapacidad. El personal de la salud asegurarse que la atención sea accesible, asequible e incluyente. O sea, eh, ofrecer servicios a las personas con discapacidad de telesalud. Por eso estábamos habl hablando de qué importante es que el acompañamiento terapéutico se pueda hacer a través de esto, de, de la asistencia virtual y que también las obras sociales se, se dignen a, a cubrir esa atención porque es necesaria, sumamente necesaria. Eh, bueno, los prestadores de servicios para las personas con discapacidad tienen que elaborar e implementar planes para que pueda continuar ese servicio que estaban prestando. Comunicarse con frecuencia con las personas con discapacidad que, que conocían y que vienen eh, manejando sus redes. Reducir la posible exposición otra vez de, de salir a prestar servicios eh, eh, y exponer a las personas con discapacidad al riesgo de contagio y proporcionar el suficiente apoyo que tengan a las necesidades más complejas. A ver, eh, hay, hay personas que son electrodependientes, eh, conozco personas acá en mi ciudad, electrodependientes que viven con un familiar solo y ese familiar no puede ir a hacer las compras y sí o sí requiere de la ayuda voluntaria y comunitaria de la gente, sí o sí. Eh, y acá viene la ayuda voluntaria y comunitaria de la gente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Para, para para flexibilizar todo eso. Bueno, el vecino que tenemos al lado, medidas básicas de protección que puede aportar el público en general, no sé, le mandan un WhatsApp al vecino, le preguntan qué necesita, van, lo compran y se lo dejan en la puerta de la casa. No sé, buscarle la manera para poder ayudar al que tenemos al lado. Y bueno, y después también arreglos laborales flexibles y medidas de control de inflexiones que los empleados deben apoyar. Por ejemplo, todas las personas que trabajamos, eh, yo, yo trabajo en la atención al público, eh, es fundamental que conozcamos también que tenemos que cuidarnos y que nuestros empleadores tienen que ser flexibles ante eso, porque nos tenemos que cuidar. Eh, y no quiere decir que no podamos seguir trabajando de casa, porque ese, ese es el tema. A ver, eh, la situación amerita en esta oportunidad que nosotros no estemos expuestos a eh, el, el hablar directamente con otra persona. Eh, pero digo, eh, no, me voy a retrotraer a cuando empezó todo esto, cuando las personas decían eh, a mí el coronavirus no me va a hacer nada, eso es para los grupos de riesgo, eso es para las personas que, que tienen problemas de respiratorios y demás. Entonces digo, no, no es así. Eh, si bien tenemos un riesgo doble, eh, todos tenemos que cuidarnos, todos tenemos que cuidar al otro y todos tenemos que ser capaces de entender que el otro necesita mayores cuidados así que bueno, eso Está muy bien ¿eh? Sí, sí, me, me ha gustado bastante la lectura de, de cómo lo, lo tenéis eh, pedido, <risa> otra cosa es que que hagan caso de las instituciones. Exactamente. Ahora, Nati, Na, Nati no una cosa, Nati. Ahora que estamos los dos en el Zoom, ¿podrías activar tu pantalla, ya que nos está retransmitiendo Facebook? Intenté, pero me dice que no se puede. Intenté, pero me dice que no se puede, lamentablemente. Vaya. Si, bueno, no, pues. si no, bueno, en todo caso... Eh, lo grabamos, grabamos como sale, lo publicamos, y, y otro día intentamos hacer un, un vivo. La verdad es que a veces la tecnología pasa eso. Eh, está pasando eso en general, digo, ¿no? A ver, ¿cómo podemos sostener terapias eh, a través de la virtualidad con personas con discapacidad si no sabemos utilizar la tecnología, si no tenemos acceso a internet? Si hay, hay, hay lugares que, y personas que no tienen computadora, que no tienen... A ver, estas fallas que estamos teniendo nosotros con la tecnología, las tienen todas las personas. Y esas resistencias a usar la tecnología, las tienen todas las personas. Entonces, bueno, empezar a pensar cómo podemos destrabar todo eso. Sí, evidentemente, sí. Bueno, eh, como decimos aquí, nos ha pillado en bragas a, a todos. Exactamente. Y, es, y, y, y ahora mismo... Si no aprovechamos para poder aprender los fallos que tiene este sistema, eh, es que no estamos preparados para, para subsistir. Pero la sociedad en general, no, no, no solo las personas con discapacidad. Es muy triste. Uh -huh. Bueno, eh, ¿crees que te crees que comente lo de lo del Foro de Vida Independiente de España? Sí, me parece perfecto. Vale, pues paso a compartir pantalla. ¡Ahí estoy! ¡Aparecí! ¡Supe ah, cómo estar. Apareciste, voy a compartir pantalla, ¿vale? Dale, dale. Voy. A, ahí le doy a compartir. Vale, a ver. Ay, ah, esta no era, perdón, ¿eh? Eh, vuelvo, esta no es aquí. Esta, esta, oh, ¿Se ve ahora la grande? ¿Lo se ves ve en pantalla? Sí, noticia, se ve una noticia. La del término. Eh, espérate, al estado anterior, dejar de compartir. Oh, para, voy a hacerlo bien, ¿eh? Ahora voy a, a compartir ver. la otra pantalla. Por la dignidad. No, esta no, esta, esta, aquí, compartir. Vale, ahora ahora sí, aquí. Esta es la página del Foro de Vida Independiente y libertad, que la, la palabra libertad que, que significa diversidad con libertad. Bien. Es, una, es un, un concepto también de aquí de nuestros queridos amigos del Foro de Vida Independiente, igual que la, la terminología diversidad funcional de la cual ya hablamos el otro día. Vale, pues ¿qué dice el Foro de Vida Independiente? Eh, por la dignidad y contra la indefensión de las personas en situación de dependencia en la crisis del COVID-19. Desde el Foro de Vida Independiente y Libertad, hacemos pública nuestra gran preocupación por las alarmantes noticias de la crisis generada por el COVID-19 y las graves incidencias resultantes para las personas en situación de dependencia. Desde el Foro de Vida Independiente defendemos la asistencia personal como única forma de apoyo humano que posibilita la vida independiente. Y no olvidamos que muchas personas no pueden acceder a ella, debido a la poca o nula implementación en todo el Estado, cuando no defectuosa. Por lo que denunciamos que sea quedando en distintos municipios restringidos a las personas con grado 3 de dependencia y con menos horas diarias de las que se precisan, o la supresión de tal servicio a las personas con grado 2, medidas que pueden provocar un empleo y mayor exposición a la enfermedad en un breve plazo de tiempo debido a la falta de apoyos para alimentación, higiene o limpieza del domicilio. La actuación de entidades proveedoras de servicios de asistencia personal que están suspendiendo los servicios de asistencia discrecionalmente cuando consideren que no son indispensables y se presten manteniendo contacto a menos dos de dos metros. Contrarían así la, la condición de personas, eh, personal esencial de las trabajadoras y trabajadores de apoyo asistencial, eludiendo sus respons responsabilidades hacia las personas cuyas vidas dependen en gran medida de tales apoyos y dejándoles a su suerte. Claro, si hay unas, unas, unos códigos que están imponiendo de que, no se, de que hay que mant mantener med medidas de distanciamiento, esto no se puede aceptar en el caso de, de, de cuidadores, de, de asistentes personales. Las noticias sobre las in, inaceptables condiciones en las que se encuentran muchas personas institucionalizadas que, consecuentemente, están finalizando con gran número de fallecidos, ¿verdad? Eh? O sea, está, hay gente que está en residencias que, es, bueno, es, es, es, eso es un un cultivo de virus y de muerte brutal. Se ha recalcado por parte de diversas autoridades de los gobiernos centrales y autónomos, no se va a dejar a nadie atrás, pero observamos con preocupación que una vez más el colectivo de personas en situación de dependencia sigue siendo el último y olvidado, a pesar de ser de los más vulnerables. Tal cual, es así. Es que era así. Y, o sea, una cosa Instituciones, como hemos leído antes, lo del CERMI y tú lo que has leído en tu PDF, que está muy bonito, pero es las eh, personas afectadas ahora son las que las que estamos hablando. El sí, sí, sí. foro de las a, a ver, continúo. Las alarmantes recomendaciones por Sociedad Española de Medicina, intensiva, crítica y unidades coronarias, de eh, para ingreso en UCI por COVID-19, destacamos, entre otras, se debe valorar el paciente de forma global y no la enfermedad dada. Ante dos pacientes similares, se debe priorizar a la persona con más años de vida ajustados a la calidad. En personas mayores se debe tener en cuenta la supervivencia libre de discapacidad por encima de la supervivencia aislada. Valoradosamente el beneficio de ingresos de pacientes con una expectativa de vida en inferior a dos años. Tener en cuenta otros factores como, por ejemplo, personas a cargo de pacientes para tomar decisiones maximizando el beneficio del máximo de Puntos suspensivos, porque esto es como para dejarte... Tener en cuenta el valor social de, las de la persona enferma. Cualquier paciente con deterioro conectivo por demencia u otras enfermedades degenerativas no serían subsidiarios de ventilación mecánica invasiva. ¿Lo estás oyendo? Sí, sí, sí. Es terrible. Sí. Es, terri y es la realidad, es la realidad, porque es una denuncia real. A ver... En, es nuestro deber recordar que ning, en ninguna situación, por excepcional que ésta es, que sea, justifica la discrimin, discriminación ni por motivo de discapacidad ni de, ni de ningún colectivo de personas que la, la obligación de respetar los derechos humanos permanece, permanece vigente y debe ser tenida en cuenta también en el difícil momento actual. Estoy leyendo fatal porque mi mente está dando unos tumbos. Estoy pensando en lo terrible que es todo esto que se expone acá, que me, me, me bloquea un poco. ¿Sí? Por todo ello, desde el Foro de Vida Independiente reclamamos restitución de todos los apoyos humanos necesarios y suficientes para la digna y segura supervivencia de las personas con diversidad funcional con el debido esfuerzo de abastecimiento de materiales, material básico de protección para los trabajadores. Medidas de actuación inmediatas para poder asegurar la continuidad de los apoyos prestados por las personas que están trabajando de modo formal o informal como asistentes personales. Ahí está otro tema, que claro. hay gente que puede contratar con, legalmente haciendo unas nóminas bien hechas otros que te, otros que por su um, poco están contratando de manera ilegal bueno ilegal no no no no legal bueno tener, mantener un exhaustivo control de la situación de personas internadas en instituciones asegurando el correcto abastecimiento y dotación de las medidas de prevención y protección para los que están en contacto con los residentes ...con las correspondientes medidas para depurar posibles responsabilidades. Respeto rotundo a los derechos humanos y la no discriminación en los tratamientos sanitarios y medidas de urgencia... ...que sean necesarios adoptar con las personas en situación de dependencia que las precisen. Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento a tantos profesionales y demás personas que hacen posible el sostenimiento de la vida y la dignidad humana en tan difíciles circunstancias. Me he quedado muy tocado. Ya, y, y no es la... Me quedo como de piedra. Eh, esto está sucedi sucedi sucediendo acá. Y Está sucediendo en el foro de, de vida independiente. Acá que... también, acá también, Javi. Ya, ya, ya. No, no, no. Pero... Es un, eh, por eso decimos, a ver, cuando habla de humanidad. No tiene sí. fronteras, o sea, es una cuestión humana.